Esta es una historia más de las tantas que escucho diariamente en el Hospital Público del Conurbano donde me desempeño. El médico que la atendió le dijo que él no podía hacer nada. Seguí buscando y conseguí otro consultorio en el que me podían atender en 24 horas. Me prometieron ayuda. Fui al lugar, pero no me vio ningún personal de salud. Una secretaria y una abogada que me dijeron, te vamos a mostrar un video de aborto, así ves lo que es. Cuando me quise ir, me amenazaron diciendo que si no me quedaba hasta el final, me iban a denunciar y quedaría presa. Todo se me derrumbaba, ya no tenía esperanza, solo angustia. Realmente me daba mucho miedo por mi salud. Entonces visité un doctor y le conté mi historia. Me hicieron una ecografía, me sacaron sangre y me dijeron una posible fecha de internación.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 Tiene que ver con el nivel socioeconómico y cultural en el que me encuentro. Porque a través de la experiencia pude ver las diferencias que hay para el acceso a la INE. Son más las trabas dentro del sistema de salud que la dificultad del aborto en sí mismo, como la objeción de conciencia y el estigma que provocan sobre las personas que quieren acceder.